Mika Biciconte y una foto, para Nicole Neumann. La postal de la novia de Cubero tras la prohibición de mostrarse con sus hijas. El conflictivo divorcio de Nicole Neumann y Fabián Cubero atraviesa su momento más álgido luego de que el futbolista se quejara públicamente de la fecha de regreso de la top en su viaje a Salta con sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna. En el medio, la figura de Mika Biciconte también genera discordia entre los ex. Nicole pidió una medida cautelar a la justicia para que la novia de Cubero no pueda publicar fotos con las niñas, con quienes mantiene una gran relación. La reacción de Viciconte desde Instagram. Mika compartió una foto desayunando en la cocina que comparte con Fabián desde que se mudaron juntos y la postal tiene un detalle que no pasó desapercibido, en las sillas están los nombres de las niñas y de Aloa, su mascota. Levantarse y desayunar a Caeta Almohadilla Lugares favoritos de la casa, escribió la modelo en la publicación. Mojada de oreja para Nicole", escribió Ángel de Brito en Twitter al compartir el posteo de Viciconte, que a su vez recibió muchos comentarios referidos a que se trataba una chicana para Neumann. Por su parte, la ex de Cubero se mostró muy filosa en Twitter, dando polémicos me gusta a comentarios que criticaban duramente a Cubero y Mika. Tremendo.